La Policía Nacional puso bajo arresto a un joven que quedó captado por una cámara de vigilancia al momento que ejecutaba un asalto en el sector Rivera del Jaya de esta ciudad. Se trata de Winston Antonio Ortega, de 22 años de edad, quien admitió haber cometido el hecho, pero dice que es la primera vez que realiza un acto delictivo. ¿Cierto? Sí. ¿Le? Sí. sí. ¿Y entonces? ¿Qué tiene que decir? No, yo le entregué a ¿Tú acostumbras a cometer ese tipo de hechos? No. Primero... ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Eh? ¿Dónde tú resides? En no, Rivera de Jai. ¿Has estado tú otra vez por ese tipo de hechos? No. ¿Por qué es la primera vez? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacer estos hechos? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Tú conocías al nacional cristiano? ¿Eh? Sí. Ortega habría despojado de un celular marca Samsung modelo Galaxy de color blanco al nombrado Efiet Balsier de 34 años de nacionalidad haitiana El hecho ocurrido el pasado martes quedó grabado y en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona